Hola, eh, aquí estamos nuevamente desde el canal de PRIXLINE tanto para YouTube como para Periscope, Twitter uh -huh. y ella es Sara de PRIXLINE y yo soy Luis también de PRIXLINE y hoy os vamos a hablar de los pasos para encontrar trabajo Eso es Pues nada Sara, tú resumeles un poco el tema y, y ya vamos Pues el resumen sería el siguiente, lo vuelvo a decir también para los de Periscope el primer punto sería aceptar lo ocurrido pues, del anterior trabajo, es decir, que si nos han echado o nosotros hemos dejado el trabajo y eso nos ha afectado un poquito emocionalmente pues que, que antes de nada que gestionemos nuestras emociones porque si empezamos ya un nuevo trabajo sin haber gestionado bien eso esa parte de nosotros pues mmm, ya directamente partimos mal o sea que no, no vamos a hacer bien yo y lo que debajo. respecto al tema que estás diciendo eh, he escuchado que no hay que hacer ningún drama de quedarse sin trabajo claro, sí porque si haces un drama y entonces pues bueno es eh, como que cambiamos de cliente, hoy en día ya todos somos como marca personal Claro. Incluso el que trabaja solo para una empresa, su cliente es esa empresa. Uh -huh. Pues si le han despedido, pues cambia de cliente uh -huh. a buscar otro cliente. Sí, que el mundo nos acaba por, por eso. Claro. Sino que adelante, y, que y otra mirar, cosa que me ha, ha llamado, futuro. otra cosa que me ha llamado la atención, perdóname, sí, sí, sí, sí. es como cuando te deja la novia. Exacto. A mí vale, te quedas triste, un no, pero se te abre otro mundo de posibilidades cuando te sí. despiden del trabajo y que Oye, no es que, bueno no sería ah, bueno cambiar de novio tan rápidamente claro. como te haya dejado un novio no primero tienes que pues gestionar sí. tus emociones y después ya pues mira vete no, con no otro, y que tienes sus cosas la persona aquí es buena la comparación ¿Total. cuando te te echan del trabajo como que te ha dejado la novio te ha dejado el novio sí sí sí y te habló con experiencia que a mí me dejó la pareja <ríe> oh bueno y bueno, a otro ¿quién no han dejado? día otro día se puede seguir sabes, lo, lo mejor vamos pero en serio chicos que Antes te de despiden del trabajo claro no es un drama pero total... Hombre, tiene su parte triste, pero también se te abre un nuevo mundo de posibilidades. Claro, que no lo siguiente significa que vaya a ser peor, porque lo no, anterior no. te haya salido mal. Lo, lo bueno es que te das cuenta que... con el tiempo. Exactamente, tienes que dejar pasar tiempo, pasar un proceso como de duelo por el trabajo, <risa> no de pareja. Tú explícaselo. <risa> lo del duelo es un poco curioso. Pero Preguntas verdad. de la audiencia, Sara. Preguntas Mira, de la audiencia. ¿Qué recomiendan a un chico que va a empezar la universidad y quiere su primer empleo? La audiencia tiene prioridad. Sobre el esquema, ¿qué vale. le recomiendas? En este caso no ha habido un anterior Empleo, entonces Bueno, digamos que tiene todas las energías Y todas las ganas de empezar un empleo ¿Vale? Pues muy bien Como voy a hablar de unos pasos, entre ellos Está uno de ellos, eh, tener la mente no darse la... por rendido No rendirse sí. Bueno, tú pues, vas a decir... es que Yo le quiero decir a ese chico que lo que tiene que hacer es, es adquirir experiencia. Como sí. nunca ha un trabajo, pues que se meta de voluntario en algo. Uh -huh. Ya está. Y ya vas cogiendo experiencia. Pues sí. Sí. Ah, y no rendirse si no le sale a la primera lo que él quiere. O la segunda o la tercera. Que lo intente, Nunca hay que, que sea constante y que no le afecte en la autoestima, porque acaba de empezar, eh, tiene toda la vida por delante y eso, pero que no se rinda y que no le afecte personalmente. ¿verdad? Para nada. Que lo intente y que de verdad que seguro que lo va a lograr. Que sea positivo. <risa> ¿Vale? Puedes pero seguir con tu sigo. tema. salvo que ellos nos pregunten algo. Podéis preguntar cuando queráis. Muy bien. Pero eh, sin pasaros eh, que si alguno dice alguna cosa fea se le bloquea. Eso es. Que ¿Ya ha habido algún caso sí, ha habido por, ahí, por ahí? ya ¿Ha habido algún, algún caso? caso. Sí, sí. En el vídeo de la señora pasada del viernes pasado pues, tuve que bloquear a uno. día. Y allá que bloquea nunca vuelve, eh. <risa> puede seguir, puede seguir. El siguiente paso sería conocerse a sí mismo, ¿vale? Es decir, ya no solamente ver cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos, sino cómo ven, nos ven los demás. Porque cuando hablemos con las personas tenemos que ser un poco realistas con nosotros mismos, ¿no? Para eso tenemos que saber cómo nos ven. O sea, y eso ya es una tarea más difícil que de la que es eh, cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos, ¿vale? Sí, que muchas veces... Porque nos creemos que a lo mejor somos algo que no somos. Y eso ya... Queda raro. O sea, eso es de... bueno, preguntar al entorno a tus amigos, hacerle... hay una serie de preguntas por ahí, que ya un día os explicaremos sí. o podéis buscar, de cómo te ven y os vais a sorprender muchas veces hacer, sí. ¿no? que, en... que te crees que eres de una forma y, y, y tus luego, amigos te ven de otra forma y el entrevistador y todo, Dios Claro, y si tú les dices algo de ti y el entrevistador no se lo está creyendo, pues va a quedar raro ¿no? va a quedar mal, al final te van a echar <risa> por eso sí, sí, ¿no? Entonces, sí. lo mejor es ser honestos y preguntarle a la gente cómo nos ve porque de esa manera vamos a tener una imagen más más exacta de cómo sí, somos más, nosotros mismos, más realista. Más realista y vamos a proyectar una realidad de nosotros mismos, no vamos, no vamos a proyectar una idea equivocada de nosotros. O sea, mismos. resumiendo por ahora, controlarse las emociones, sobre todo de lo que ha ocurrido, no verlo como un drama, acordaros como cuando de si te deja el novio, el trabajo, claro. o de si nosotros hemos dejado el trabajo, sí, no, no es un drama, es un, un, drama, es un de... cambio, es un cambio para bien y para Hay mal. Hay que mirar hacia el futuro. Y muchas veces está abriendo a... preguntas de la audiencia, Sara. Ah, Pregunta de la audiencia. Es que una nunca se puede decir sus propias virtudes y sus propios defectos claro claro lo que estás diciendo pero es verdad que en unas entrevistas muchas veces también te ven hablan ven cómo hablas de ti mismo porque puede pasar y ya no solamente eso sino que te preguntan cómo eres pues preguntarle antes de ir a la entrevista y ya para siempre a vuestros amigos cómo os ven Exacto, es porque... importante os va a hacer ver cosas de vosotros que no habéis caído y también es verdad que que cuando te pregunten que cómo eres, no te vas a quedar titubeando. Ya, ya tienes la idea tanto de ti mismo como de los demás, y entonces pues ya puedes decir claramente cómo eres, no. Sí, porque a las entrevistas de trabajo siempre hay que ir preparados, por favor. Sí, eso es otra eso es sí. una de las cosas que eso hablamos anteriormente somos. en uno sí. de los veros, videos. Veros anteriores. los otros vídeos que tenemos de Prixline, ¿eh? que os lo explicamos. Sacaréis ideas también. Eh también tenemos eso, que invertir mucho tiempo, ¿vale? Porque buscar trabajo es otro trabajo. O sea, no Buscar trabajo decir. es un trabajo. claro. Extrañado. Venga, voy a echar suerte en este a ver qué pasa y si no, pues nada. No, Oye, Sara, de no. ese tema, ¿sabéis lo que me he enterado hoy? Que en Alemania, cuando alguien busca trabajo, ¿sabéis cuántos currículums manda? De media, 10 currículums. Vale. A 10 empresas, ya está. No como aquí que se lo mandamos a todos, Dios. Exactamente. Pero hacen 10, pero se lo curran. Claro. Es decir, que hacen 10 e insisten Sobre todo, tienen muy claro lo que están buscando y piensan a qué 10 empresas se los van a mandar. Claro. Es y decir, luego les hacen un seguimiento bueno, total. Que buscan muy bien y detenidamente, pierden tiempo en buscar muy bien qué... Pregunta, pregunta de tienen. la audiencia, Sara. Ah, ¿No hay un máximo de currículum? No, no es que sea por ley. Lo hace la gente así de media. Y consiguen trabajo, sí. porque se focalizan mucho en lo que buscan. Entonces mandan 10 currículos y luego le hacen mucho seguimiento a esas 10 empresas. Por ejemplo, si a una de esas empresas le sale un competidor, por ejemplo, en la tele o se enteran o lo que sea, rápidamente van a la empresa a proponerle soluciones contra ese competidor. Claro, con eso llama mucho la atención de esa empresa sobre ese candidato. ¿Vale? Mandan 10 currículos y luego les hacen mucho seguimiento. De hecho, es una manera de buscar trabajo mucho más proactiva, que de eso también iba a hablar. Pregunta a la audiencia. Es cierto, amigo, es cierto que en una entrevista tus, teso, tus diplomas son los más importante. tu trayectoria suma mucho. Los diplomas. Sí, los diplomas bueno, son, son importantes, importantes pero claro. la experiencia, lo que has hecho, no diría que más, pero casi. Yo que diría eso y también luego la forma en que buscas trabajo es súper importante, por eso estamos hablando ya aquí claro. de eso. ¿eh? Y lo que decíamos antes, si no tenéis experiencia, apuntaros a una ONG, coger experiencia. Pregunta. ¿Qué tipo de currículum recomiendan hacer? Pues mira, de eso mismo vamos a hablar ahora venga, también. Venga. El, el currículum... Uno es que destaque, desde luego que destaque. Exactamente. Bueno, así que, así sí. que me voy, me voy. Ah, mira, dice que buena idea. El currículum eh, debería de ser, sobre todo, algo que nos represente y que sea personal y que nos identifique. Que directamente, cuando el entrevistador lo vea, diga, bueno, pues este currículum no es como los 400.000 currículums que he visto aquí en una montaña de papeles. No, tiene que ser algo como más especial, que nos identifique y que llame la atención, que gaste la atención mm, del de mm, entrevistador. A a ver, Pero entonces los diplomas son más importantes que la trayectoria? yo diría que todo es, importante, todo es importante pero la trayectoria es lo que has hecho ya no lo que has estudiado y lo que has hecho le dice mucho a los seleccionadores claro ver, insisto, si verdad. no habéis hecho nada, haced algo aunque sí. sea poneros de voluntarios no en ejes claro que en una de las entrevistas que hicimos aquí en este canal de Prisline nos lo recomendaba una experta y tener paciencia a la hora de que salga a trabajo es verdad que no todo el mundo parte desde con un pedazo de experiencia ¿no? pero eso es poco a poco hay que buscar insistir y cuando ya te han cogido pues aguantar el trabajo para otra, tener otra idea que le doy a los chicos haceros un blog del tema de que os gusta o de que busquéis trabajos crear un blog los seleccionadores uh -huh. buscan en google uh -huh. rápido a los candidatos y cuando vean que tienes un blog del tema pues ya van a ver tu interés que te focalizas claro, ¿eh? que es, una, una es una manera claro, de hacer cosas Exactamente. Eh, luego otro punto que quería hablar era el de mostrarnos más como somos es decir mostrarle al entrevistador que no somos cualquiera sino que, que, que somos únicos que llegamos a la entrevista y que, que vea que, que existimos que estamos ahí y que no vamos a salir por la puerta y vamos a dejar de existir. No. Sara. Que, que se acuerde de nosotros. Me acuerdo de una. Que este domingo, en Priseline estamos buscando a la teleoperadora y el domingo, este domingo, oh. antes de ayer, a las 7 de la mañana llama una candidata. Oh. Me acuerdo de ella totalmente. ¿Eh? Domingo, 7 claro que... de la mañana. Le dije, señorita, no son Fíjate. horas. Pues mira. Bueno, pues le dije que llamara hoy o ya ha llamado, pues yo ya tengo en la cabeza esa persona de alguna manera ha destacado, ha, ha, ha destacado exactamente, y señorita teleoperadora si me estás escuchando, y, que tiene ¿Y si está la... bien y, y, se y lo que, he dicho, pero pre, pre, pre, pre, pregunta ah, vale. ¿qué ¿Cómo? pensáis de los entrevistadores que solo contratan a familiares o personas recomendadas? Mm, buena pregunta. Muy buena pregunta de la audiencia. Que Sara te va a responder. Sinceramente... En Priseline nunca hacemos mm, eso, ¿eh? Aquí no hay ni un enchufado. Yo creo que pierden un poco el tiempo. A ver, lamentablemente es verdad que pasa mucho eso también hoy en día. Y bueno, a ver, no voy a decir que la persona a la que al final cojan no valga la pena. No voy a decir eso, pero es verdad que si de verdad quieren una persona competente y que sea buena de verdad en su trabajo, deberían de coger, pues no una persona porque sea su familia es que... sino porque vale. O sea, yo te porque... voy a... preguntilla rápida que pone ahí. Tú eres el jefe. Sí, yo soy el jefe de PRISLINE. Sí. Pero escucha una cosa que os digo, chicos. Una empresa que se precie, como por ejemplo PrISLine y otras muchas, nunca cogen familiares enchufados porque al final no vas a coger así al mejor. No. Y al final eso va a repercutir en la empresa y va a ir mal la empresa. Prisline siempre ha ido bien porque es neutral cuando coge a alguien. No. Nada de enchufaos. También es verdad. P que preguntilla, preguntilla ahí. Y... Contrátame. No, bueno, pues manda el currículum. Pero no llames el domingo a las 7 de la mañana, eh por favor. Sí. Aunque luego me voy a acordar de ti. Eso sí, sí. ¿qué me preguntilla ahí? Te pareces al Miguel Bernard. ¿Quién es ese? No lo sé. No sé. <risa> Sigue, sigue. Oye, ya queda poco. ¿Cuánto llevamos? Que a los 20 minutillos. Eh, ah, pues. Que si no les dormimos. Eh, no. Buena pregunta. Bueno, me quedan dos puntos. Me... Cuando vale, la vale, acabemos, vale. yo creo sí, sí. Esa, ¿eh? Preguntilla. Ah, mira. Kissing Peace, kissing. ¿Pis? ¿Kissing? Peace. No entiendo. Peace. No entiendo. Otra preguntilla. Las cualidades ¿eh? y las destrezas deberían pasar antes del apellido. Exactamente. Por supuesto. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Insisto, yeah. yo creo que las empresas Mejor serias. ¿Tiene respuesta que esa? Sí, lo has dicho muy bien, amigo de la audiencia. Totalmente. ¿Qué opináis de la crisis? Puf. Pues mira, pues que, que la crisis bueno, por un lado uh... es mala, pero por otro lado también pone mucha gente en su lugar. Y mm. que mucha gente se excusa con la crisis y que también eh, todo es un poco de escándalo es de cada persona, ¿no? Crisis eh, pero es cambio. No es... siempre. Dinario. Hello Hello <ríe> Hello from Spain Ok, Venga, eh, vamos a hablar de también otro punto que es no rendirse eh, no Exactamente, o sea, no hay que perder, ¿vale? A la hora, No hay que perder el autoestima cada vez que veamos que no conseguimos trabajo No hay que rendirse, ¿vale? Porque pasa que muchas veces cogemos como muchas fuerzas al principio y vemos que no conseguimos trabajo y al final eso nos acaba un poco pues un, como hundiendo o nos afecta en el autoestima, Claro que no hay que desistir. de ser No hay que desistir. Mira o sea, lo pensaba yo con esta la que perdona perdona pero sí. es que es así. Me llama a las 7 de la mañana un domingo. la dije llama usted el lunes y hoy yo, yo digo esta ya no llama ya verás tú. Pensaba pues no la chica ha insistido muy bien muy bien claro lo ha conseguido hay que seguir hay que seguir. Y luego también hay que tener una mente proactiva y adaptable. ¿Eso qué significa? Pues hay mucha gente que por ejemplo... ¡Pregunta! Dice, bueno, pues ese, ese... ¡Pregunta, Sara! A ver, ¿qué opináis de él? Bigotes. ¿Quién es ese? No sé quién es. Política nada por... <risa> Venga, <risa> sí. Bueno, eh, lo de que te tenemos que tener una mente proactiva y adaptable, sobre todo proactiva, ¿vale? Proactiva porque, a ver... Esto significa que cuando veamos a lo mejor cierta oferta, por ejemplo, que el horario no nos cuadra... Proactiva, es que está claro. Que, que, es que Joder, como hacen los alemanes. Diez currículums o a diez empresas muy bien focalizadas, porque tenemos muy claro lo que estamos buscando, y cuando a esa empresa le pasa algo, pues la llamáis y le dais soluciones. Claro. Más proactividad que esa, por Exactamente. ejemplo. Exactamente. Que no vean que estamos parados en nuestra casa esperando a que el trabajo nos llegue. Otro ejemplo de proactividad. En la entrevista de trabajo, pues le preguntáis al entrevistador cuál va a ser el siguiente paso. Claro. Pregunta, pregunta de audiencia. Es cierto que si tenemos una cierta edad, no podemos optar Para nada, para nada. Yo creo que no. Yo para creo que nada. La edad, la edad ah, vamos, mmm, aunque tengas. Mmm, te iba a decir 70 años. Mira, hay niños jóvenes o chicas jóvenes que, vale, sí son jóvenes, pero a lo mejor. Mira, con la edad, sobre todo, la experiencia. No Vende, venderle a la empresa, vuestro nuevo cliente, la experiencia que tenéis, el networking que tenéis. Eso. una persona ya mayor, más madura pues tiene mucha experiencia y puede jugar un poco con también la experiencia exactamente y puede tiene jugar... también muchos contactos que se ha ido haciendo claro. a lo largo de la, su dilatada vida vamos, para nada, para que, no, nada. que no sea negativo por eso no, porque... no, no, no, no. ah, tengo 88, mira a la, a la, no te pases, no, no, no, no 88 <risa> bueno, a ver bueno, <risa> eh, finaliza pasos finaliza bueno, pasos, mírate. no nos creemos que tengas 88 no, no, no me lo creo yo tampoco, pero podría ser, eh bueno y eso, que la mente proactiva... Oye, decir, que mi madre nos ve y creo que tiene, joder, un 70 y algo, no son 80 y... Bueno. bueno <risa> sí que... eh, la mente proactiva y adaptable, es decir, eso. Pues que no nos desistamos, que siempre insiste, que seamos insistentes, que no esperemos a que el trabajo venga a nuestra casa, sino que nosotros tenemos que ir a por él. Esa es una mente proactiva, ¿vale? Que mi ex me está vigilando. Bueno, pues que me lo diga él, yo qué sé. <risa> pues vale. No <Yo> sé. <risa> que me parto. ¿Qué sí. más nos queda? ¿Qué más? ¿Algún tema Hazles un resumen rápido que ya tenemos que finalizar, chicos. Pues eso, el resumen es aceptarnos a nosotros mismos, eh, con referente a lo que nos haya ocurrido anteriormente. Pregunta rápida de la audiencia. Dice, mira, que nos dice que nos encanta nuestro estilo. Muchas nuestros lo luego muchas gracias, amigos. Bueno. Oye, que sí. si nos veis luego por ahí, por favor, saludarnos. Que a Sara ya la ha pasado dos veces que la ven por la calle y la saludan como mira la de YouTube, pero no dicen nada. Ah, podéis, sal saludar. Pod podéis saludar, acercaros y saludar. <risa> ¿Eso <Bueno. risa> es? Así? Ah, que os habéis ganado un sub. Ah, eso, eso, ah. chicos, suscribiros por favor. Bien, El que bien, nos esté viendo y que bien. no esté suscrito en YouTube, o en Twitter, por favor que nos siga, que le dé al botón de suscribir, ¿vale? Aquí abajo. Bueno. Mira, gracias audiencia, gracias. como siempre, nos recuerdan las cosas importantes. <risa> vale, y el resumen bueno, y ya acabamos. Eso, que había que conocerse también y, a, no, a y yo, nosotros mismos, yo, yo, yo, yo, eso o sea, significa ver cómo nos ven los demás. Ah, mira, os he seguido en Peris. Vale, yo perfecto. Sigo, en genial. Peris también nos vale. Los de Twitter y en Periscope, perfecto. Y los de YouTube en YouTube, suscribiros. Muy bien, y luego eso ah, arroba @prisline Ah, bueno, perdona, que te he cortado, Luis. Pues no, perdóname tú, que te corto todo el rato. <risa> que tenemos que invertir también mucho tiempo, es decir, porque buscar trabajo es otro trabajo, un currículum personal y que nos represente también mostrarnos más es decir hacer que ver que existe hacerle ver que existimos al a todo amigos. el mundo nada de tener vergüenza no estoy sin trabajo no de, pero al de entrevistado y a vuestros y a amigos mundo, familiares a todo el mundo los la, el networking la red de contactos vale no es algo malo estar sin trabajo o estar buscando trabajo que lo sepa la gente porque luego un amigo tuyo a lo mejor lo va a saber se va a acordar va a haber una oferta por ahí se va a acordar de ti te lo va a hacer ver vale decirlo decirlo networking uh -huh. no solo networking por redes sino también de cara a cara y bueno, eh, decir también que no nos tenemos que rendir y también tener una mente activa, proactiva y adaptable. Es decir, buscar el trabajo y no que el trabajo no busque a nosotros. Perfecto, muy <ríe> bien, Sara, una experta. Pues... pues nos despedimos ya. Estos son los puntos. Muy pues bien. nada, chicos, hasta el siguiente, siguiente vídeo en directo y los podéis ver en repetición en YouTube o en Periscope o en Twitter. Un abrazote, chao, chao. Hasta luego.